El Grupo Glaxo Tecnopolítica y Ciudadanía Digital te invita a participar en el primer seminario virtual sobre tecnopolítica, donde intentaremos poner en cuestión las nuevas temáticas sobre el activismo social y político. Las nuevas formas y los nuevos movimientos sociales que han nacido bajo el nombre de Primaveras han cuestionado radicalmente las crisis financieras mundiales y han puesto en cuestión comunicativas y estratégicas nuevas formas de hacer ciudadanía, nuevas formas de aprobarse de los medios y de las tecnologías, en fin, nuevas formas de identidades culturales. También en los países que denominamos de sur global han nacido movimientos de este tipo, movimientos que se basan siempre más sobre las apropiación tecnológica sobre la apropiación y los usos rebeldes de las nuevas tecnologías. Estos movimientos han cuestionado radicalmente las hegemonías dominantes en la región. En este seminario nos planteamos una serie de módulos transversales sobre las epistemologías del sur, que nos permiten finalmente investigar estos procesos, estos usos y estas atribuciones tecnológicas desde un punto de vista político y crítico.